que creen la victoria. Gracias. Buenas tardes. Aquí hay algunos saludos. Andrea Green, Emelisa Sos, Alni, y hay unos que salen usuarios de, de, de Facebook. Si no ponen su nombre, no puedo saludarlos. Andrea, aquí está, Melissa. Ya les he mandado saludos. Qué bueno que se conecten, qué bueno que estén Día del Idioma cerca de una actividad cultural donde celebramos toda una semana la Semana del Idioma. Hay dos transmisiones, las de las 11 de la mañana para los estudiantes y público en general de la jornada de la mañana y las de las 4 de la tarde para los de la jornada de la tarde o viceversa, si la profesora está dando otra materia y a ustedes no les corresponde la hora, entonces lo de la mañana lo ven en la tarde y los de la tarde lo ven en la mañana. Además va a quedar en las redes sociales. Es importante que lo hagan de esa manera. Aquí les voy a pedir que se comuniquen en español. Recuerden que la audiencia es en español y hoy es el día del idioma español. Toda la semana celebramos el idioma español. Entonces si quieren que se les transmita el saludo, háganlo en español. Pueden hacer preguntas. Yo sé que muchos de ustedes han leído... Roberto por el buen camino, y quiero que sepan que tiene continuación todo lo que pasa en la fundación 20 años después, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que cierren esa historia el personaje de Mami, la mamá de Tuti, es el personaje principal, es una mujer con una resiliencia fuera de serie termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina, vence todas las adversidades y saca adelante. Es, hay una escena muy bella. Ustedes se acuerdan del niño cuando María Cristina va a tomar venganza, que sale un niño de seis años. Ya ese niño tiene 26 años. Ya es un niño. Y cómo ese niño salva a María Cristina de cometer una atrocidad. Y 20 años después, ella lo salva. No dejen de leer la novela, 20 años después la pueden encontrar en los Gran Morrison, tal vez en algunos sitios de venta, pero con seguridad en Gran Morrison. Roberto por el buen camino, la nueva edición con nueva presentación, la encuentran en el editorial Distexa. Ahí está el número de WhatsApp, ustedes ponen un mensaje, para que ellos le digan el sitio de venta más cercano. Se ha vendido muy bien. Es que Roberto es Roberto. Roberto, por el buen camino, es la preferida de los jóvenes. Y muchos no se han dado cuenta de 20 años después. Estábamos en pandemia, la promoción nada más la hacía yo, pero ustedes esa novela no los va a dejar defraudados. Ustedes se acuerdan del niño que lo hieren en un tiro, en una balacera, que el niño quería ser policía. Lean 20 años después, es el jefe del comando especial, como decir, alfa, cumple su sueño. A ustedes les va a gustar mucho esta novela. Vamos a ver qué, qué otro mensaje hay por aquí. Almi Pinate, que es escritora, tiene un libro de cuentos de la bruja verde. Pueden buscar el video que yo hice del cuento de ella en YouTube. Aquí aquí hay no, no sabemos los nombres porque es usuario de pero está en Melissa, usuario de Hay muchas personas que también se conectan, pero no participan a través del chat, sino que me lo mandan al celular. Desde el celular yo no puedo contestar, porque yo tengo que atender la transmisión. Entonces, bueno, así vamos haciendo la práctica. La práctica hacia el maestro. Después ustedes van a estar tan tecnológicos que no les voy a tener que dar ni, ni tan siquiera les voy a tener que dar, Andrea Gris, muchas gracias. A la orden, Andrea. No les voy a tener que dar ni indicaciones. Cuando están en una red social, lo tienen que hacer en comentarios. Yo por eso doy el enlace de YouTube, porque ahí dice chat en vivo. Y ustedes escriben allí. Mañana le corresponde a Niña Bella. 11 de la mañana, 4 de la tarde. Pasado mañana creo que es... Los Ángeles del Olvido, después Travesías Mágicas y el Viernes Un Grito desde el Silencio. El Oscuro Abismo del Bullying. Tengan en cuenta algo, lean esa novela. Puede que a, su, a un hijo, a un nieto, a un sobrino les estén haciendo bullying, los amenacen y estén sufriendo en silencio. Detengan el bullying. Por eso que esa novela se llama Un Grito desde el Silencio. Desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Y los niños que están sufriendo de bullying, no están solos. Yo siempre doy mi celular, se los voy a poner aquí. Déjenme ponerle mi celular aquí. Aquí está mi celular. Pónganme un mensaje. Yo siempre voy a estar con ustedes. Y a los agresores, busquen ayuda. No crean que las víctimas son las únicas que tienen que buscar ayuda. Ustedes están viviendo situaciones de violencia y tal vez sea esa manera de escaparse de ustedes, agrediendo a sus compañeros. Y cuando ustedes se duermen como si nada hubiera pasado, ese compañero que acosaron está despierto, sufre de insomnio y hasta puede pensar en suicidarse. Hay un programa de comprensión lectora de encuentro, el último, busquen. Los niños todos asocian el bullying a suicidio. Eso me preocupó muchísimo. Bueno, aquí seguimos con el chat. Vamos a ver. Bueno, yo sé que al principio no es tan fácil lo del chat. Bueno, la transmisión ya lleva un tiempo prudencial. Recuerden, Roberto, por el buen camino, 20 años después. Van a tener la historia completa. 20 años después me lo pidieron unos estudiantes. Dice, usted le hace continuación a todas las novelas y ¿por qué a la más famosa no le hace continuación? Después la doctora Sara Ortiz, me dice, Sara Escobar, disculpen, Sara Escobar, es que Sara Ortiz es un personaje. Sara Or Escobar me dice, ¿por qué no continúas Roberto por el buen camino? Ella hizo su tesis doctoral sobre esa novela. Y entonces cuando yo estaba buscando el título, me quedé, digo, ¿en qué tiempo lo hago? 20 años después. ¿Qué pasa en la Fundación 20 años después? Si están en el interior, pueden llamar un saludo a Enayín Camaño. Él, ve, él tiene esa novela. Acá en la región metropolitana, Nubia Ramírez y Eric Camaño. O me llaman a mí y yo los encauso ¿Hacia dónde tienen que ir para la compra? Bueno, me despi... déjenme ver si aquí hay alguna... No son las mismas personas que repiten los saludos. Bueno, yo me despido invitándolos mañana. Niña Bella, la novela preferida de las niñas. Esas niñas bellas les encanta esa novela. Ahora con nueva portada y nuevo editor, Quick Corner. Así que los espero mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Un fuerte abrazo.